Ok, ¿qué ha habido amigos suscriptores de YouTube? Aquí Ryan Spark comentándoles un gameplay del nuevo Playstation de Battlefield 4 es el nuevo game mode del juego del beta de Battlefield 4 que acaba de salir esta mañana. Este en mi opinión no sé si de qué trata sé que son como un. Es como un Search and Destroy, pero. De seis bombas y no sé ok entonces aquí traigo este pequeño gameplay que está dividido en dos partes voy a subir una hoy y una mañana no sé como sea Pero, pues entonces aquí como pueden ver estoy que no sé estoy con un grupo de pendejos que estoy eh, nada para empezar a capturar la bandera entonces lo que les quería comentar es que el beta de Battlefield 4 se ve súper interesante, me ha gustado todo lo que se ha visto en mi opinión Creo que, sí, se han llevado el título de que es el mejor Battlefield sacado hasta el momento Porque al parecer, sí lo es okay, entonces aquí como pueden ver hay un, uno de mi equipo que lleva, creo que Cito, Creo que sí lleva la bandera, ok, lleva la bandera y está comiendo como un triste pendejo buscando cómo plantar la bandera La bandera, la bandera, la bomba, mira, Es la bomba, entonces están buscando la bomba, entonces, nada, entonces aquí como seguía diciendo en comparación, para 4 contra Carlos of Duty 2, Yo... Lo digo Yo soy un megafan de Bar 4 Call Duty para mí es bueno, pero no es algo de que... Ey, esta con me va a no, no, corre, corre, ok Me subo al banco, el va, banco pantalla, banco, no, no, no Me subo al tanque Corro como un pendejo Estoy, encima del tanque con, no sé, se llama Jico Wendell, no, no, no, no, no, real yeah. Entonces, nada, entonces como según la pinta la retira a mí, parece va a ser... Si no, si, si no se tira Call of Duty para mí, para que sería lo mejor. Este, Por si acaso, ese, esta es la sesión del iRyan Star. O sea, es el video que sube todos los meses. Ryan. Star. Entonces... Este, este tanque entonces aquí me estoy dando unos madrazos con el tanque y, y como pueden ver está bien duro me quiere caerse ah, y otra cosa que le quería comentar si se fijan ay ya me acabo de matar okay. si se fijan en si en todos los edificios de Battlefield van a ver como no sé si, si se han fijado hay muchos carteles muchas cosas o sea en vivo cosas que varían cosas que es eh, muy interesante entonces otra cosa que me es el se llama, ahí se me olvidó, Devolution el Devolution el Evolution me tiene muy sorprendido porque puede cerrar, puede totalmente en un no sé, un lo que se cierre y puede cerrar lo puedo entrar y te quedas ahí como que nada está pasando entonces, es algo que creo que está mejorando mucho Electronic Arts todo, yo pienso que todo eso está pasando luego de que le dieran que fue la peor empresa de los Estados Unidos, algo así si no consigo como quiera, correarlo, pónganlo en los comentarios Entonces... bueno al principio, entonces Este es Obliteration Este, no sé qué decirle de, Salió hoy que yo soy, a, a ver, hoy es Mío, con los de octubre Del 2013, estamos a la de 3 días para Pokémon X No lo voy a jugar porque no tengo el Nintendo 3DS Y... Bueno, quizás después si sí, Empiezo a subir gameplay del... Pokémon 3DS, entonces, otra cosa, ya se acaba la partida, ya que se acaba, entonces, nada, no me da tiempo para más, lo digo lo que queda, lo digo en el resto del video, y nada, hasta la próxima, like, suscríbanse, favoritos, y nos vemos en la siguiente, bye, bye.